Aquí tenéis a vuestro. No tengo palabras. En serio, he olvidado lo que quería decir. Colega, perdimos a uno. ¡Me han derribado! Enemigo derribado. Humo lanzado. Lanzando pack de fuego. Recargando. Tantos para evasión. ¿Qué haces aquí? He derribado a un enemigo. Contacto con amenaza. Electroestrella lanzada. Recargando escudo. Necesito recargar mis escudos. He eliminado a un enemigo. Ay, allí hay una amenaza. Abajo. ¡Recargando! Aten Atención. Han eliminado a la parca. Aquí hay un casco. Nivel 3. Para los disparos a la cabeza. Esto. Creo que a este lugar le vendría bien un poco más... De... Soy todo un galán aquí están disparando están dando. enemigo derribado tacho. localizado amenaza enemigo derribado peligro tervilas bien descubierto estoy recibiendo disparos gracias por la ayuda me están dando curándome subirme las espaldas vamos a darles señuelo por liebre Recargando mis escudos. ¡Gañé! Estoy curando. Recargando mis escudos. Recargando escudos. Recargando. Recargar. Acabamos con todo el pelotón. Sin cuartel. Solo queda un pelotón. Recargando escudos. Enemigo detectado. Se ve pequeño. Diez segundos para que se cierre el anillo. Me han descubierto. Estoy recargando. Hablando. Lanzando. Lanzando. Sois los campeones de Apex. ¡Maldito psicópata! No, va, es Me, gusta. Me, están disparando. Me están disparando. Recargando. Necesito un poco de ayuda, colegas. Eliminamos a todo el pelotón. Y si vamos por aquí? Tomamos las decisiones correctas. Tienes suerte. Estoy aquí. Engañé, engañé, enviando un señuelo Oye, ¿cómo es que el señuelo no soy sé. yo? Uh, estuvo cerca Granadas Recargando escudos ah, Voy a curarme Diez segundos, el anillo está cerca Vamos a darle señuelo por liebre Aquí hay un enemigo